Danilo sale con un 6% como líder de la oposición, desplomado totalmente. Leonel le lleva la milla. O sea, la gente percibe y ve a Leonel Fernández eh, cinco veces más líder de la oposición que a Danilo Medina. Y la mayoría entiende que no sabe quién es el líder del PLD. O sea, que ese partido está feo para la foto. No, Lionel barato el PRD, barato el reformista. Ahora el PLD. Ahora el PLD. Sí, entonces eh, eh, Lionel sigue destruyendo al PLD. Le está sacando todos los días importantes. Muchos lo están haciendo de viveza. Vamos a estar claros en esto. Muchos PLDistas que saben que pueden rendir cuenta porque robaron. Creen que yéndose donde Lionel y ojalá la justicia no se chupe ese caramelo, porque aquí tiene que ir preso todo el mundo, sea del PRM si roba, sea del PLD, sea de Lionel, o sea, de quien sea, aquí no puede haber impunidad. Buena tarde. Buena. Buena. ¿Cómo Sí. Y esa gente se va a quedar con esos cuartos y el gobierno no, no presta la mitad de los cuartos de esa gente Bueno, esa gente se quedan con los cuatro Si nosotros como pueblo Y la justicia no actúa O no actuamos Pero si nosotros actuamos Para que se haga justicia y se le quite ese dinero a esa gente Ellos no se quedan con ese dinero Porque lo ideal es Y no lo ideal Que debe de ser así Esa gente se han robado Tanto dinero que aquí hay para resolver el problema de la deuda externa que tiene este país, la deuda pública. Que oigan, hoy salió otro, otro, otro informe terrible sobre el endeudamiento del país, que ya vamos en 51 mil millones de dólares. Y dice, yo lo voy a leer esto esto esto esto esta cifra, porque di, di, dice aquí una eh, Déjenme decirle esto. Se dice que en el año 2060, faltan 40 años para eso, la deuda llegaría, pero como yo veo las cosa, yo no creo que eso pueda durar tanto. Dice que a 81 mil millones de dólares, pero este año se han cogido como 7 mil millones de dólares. La deuda estaba en 43 mil por ahí. Millones de dólares o 42 mil. Y ya estamos en 51 mil a septiembre. Entonces, entonces. Eh, pero déjame buscar diario libre. Que da una cifra hoy oh, terrible. Entonces, esa gente que se ha robado ese dinero. Esa gente tienen que confiscársele eso ese dinero. Porque nosotros podemos dejar este país en una situación calamitosa. Con una gente que anda por ahí con millones que calamite mucho. Oye lo que dice, eh, eh, yo no estoy de acuerdo con este ministro de Economía. Miguel Seara Jato, mírenlo ahí. Seara Jato dice que si debe subir la deuda para sostener la economía, habrá que hacerlo. ¡Ay! Eso sí es peligroso. Yo le tengo mucho miedo a la deuda de los países porque he visto, miren, miren lo que dice el ministro de Economía. Esto me da al contrario a, a, a, al endeudamiento del país cuando era oposición. Yo esa vaina no me gusta. Mira, Seara hatton dijo que sí. Debe subir la deuda para sostener la economía. Cuando usted se endeuda. Eso nada más crea problemas. A mí que nadie me venga con eso. Pero yo le voy a leer esto que dice. Sobre. Este. Esta cifra. De, de, de que, que, que da el gobierno sobre la deuda. Más de 34... no. O, oigan, a, míralo aquí donde está. Oigan esto. Más de, de 34 mil millones en servicios de deuda deben pagarse antes de 2030. O sea, oigan esto, señores. Mírenlo ahí. Antes de 2030, miren lo que hay que pagar. En servicio de la deuda. Eso es la deuda externa. Cuando usted le agrega la deuda interna, la deuda que se le debe a los bancos locales, que es otra deuda, porque hay deuda externa y deuda interna. Las dos juntas es lo que se llama deuda pública. Oigan señores, eso es todo lo cuarto del mundo. Entonces un país endeudado así, ah, míralo aquí, hasta el año 2060 el país deberá pagar 81 mil millones de dólares de deuda, los cuartos de hacer carreteras, de hacer hospitales, de educar este país, porque irresponsables políticos que han gobernado este país han cogido cuartos, hasta pasó una letrina. Y muchos de esos cuartos se lo han robado. Y como decía el amigo televidente, ese dinero debe de quitárselo a esa gente. Porque se ha hecho en otro sitio. Mira el presidente de, de, de del Salvador, el presidente del Salvador, Tony Saca Ese señor le están confiscando casi 500 millones de dólares. Que se lo robó al pueblo salvadoreño y tiene una condena de 11 años. Le quitan los cuartos y preso. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Dígame, ¿y usted cómo está? Qué placer. Todo bien, hermano. Eh, hermano, eh, un pequeño comentario respecto a eso que usted dice. Da pena que, que el tirano, asesino y engendro, el peor tirano que ha parido Latinoamérica, eh, cuando gobernaba no tenía ni siquiera un, una, un peso en deuda con con los organismos y, y Juan Bosch también pagó la deuda eterna que había Omar. y esta gente se lo han robado todo yo creo que que los tataranietos de nosotros los tataranietos de los tataranietos van a estar pagando todavía esos cuartos Omar, que nosotros ni siquiera lo hemos disfrutado gracias hermano que, mire, que, señor, que, que señor, lo guinden, señor, pues, que le guinden los granos a todos esos tigres, le quitan a cuartos cuarto, eso esos desgraciado, coño. Un saludo al ingeniero Enrique Rosario, quien es el presidente del CODIA, y un importante profesional, eh, está en sintonía con el programa. Miren señores, déjenme decirle este quizás no es el momento, porque no tengo eh, mucho tiempo, pero yo he hablado en otras ocasiones, hay confusión con eso de Trujillo de que, que pagó deuda eterna. No, Trujillo lo que aprovechó fue, porque no fue así. Trujillo lo que aprovechó para conveniencias personales, y ya se ha documentado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países, fruto de la misma crisis que creó la guerra, ...y particularmente Estados Unidos... ...crearon una serie de facilidades... ...que se crean en los países... ...en base a países que en un momento dado deben... ...y ...pero Trujillo lo aprovechó para él personalmente... ...porque fue una facilidad que dio el gobierno de Estados Unidos... ...no fue que... ...ni tampoco se pagó deuda... ...Trujillo no pagó deuda... ...porque hubo una imposición de los Estados Unidos, después de la intervención de los Estados Unidos durante ocho años, de 1916 al, al 24, el famoso acuerdo Trujillo-Hull, Peinado hull estableció que esa deuda, en base a la ocupación de la receptoría de aduanas, la dirección de aduanas que en ese tiempo se llamaba Receptoría de aduanas que los norteamericanos Ocuparon por un préstamo que venía de los tiempos de Buenaventura Báez Que se hizo con una empresa inglesa Y después esa empresa inglesa traspasó esa deuda A inversionistas norteamericanos En el gobierno de Lilis Que hizo un préstamo totalmente leonino Y esa deuda se fue Bueno pues el país recibió Menos de 40 mil libres terlina. Y tuvo que pagar un millón y pico. De la gran estafa que ha tenido este país. Y entonces Estados Unidos. Ocupó la aduana dominicana para cobrarse su cuarto. Y en base a imposiciones y cosas. Y cobrando todos los cuartos del mundo. Eso llegó hasta el 40 y pico. Por las facilidades después de la segunda guerra mundial. Que dieron los países. Y Trujillo para beneficio personal. Porque todo lo hacía. Para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos engañar, Trujillo todo lo hacía en función de sus intereses personales, de sus empresas. Trujillo creó aquí la obligatoriedad de pintar la casa. Todo el mundo tenía que pintar su casa en Navidad. ¿Y por qué? Porque la casa de pintura, la fábrica de pintura era de Trujillo. No del gobierno, sino de Trujillo. Trujillo y los que son de cierta edad, recuerdan eso. Metía preso a todo el que tuviera de calzado en un momento dado aquí ¿Y por qué? Porque la favor, fábrica dominicana de zapatos, de calzado Era de Trujillo era... era todo Todo en función de, de, de, de, de, de, de, de que él era el, due, era el dueño de este país, señores de, Pero después yo en otro momento Le voy a ampliar eso para que no nos confundamos Trujillo fue un entreguita y fue puesto por los norteamericanos ahí Trujillo fue una hechura de los americanos y Trujillo se destacó como uno de los más criminales oficiales que organizó el ejército americano aquí y por eso ascendió tan rápido. Trujillo se enganchó en el 18 a la guardia y llega el 28 a la general. O sea, en 10 años ese señor que había sido eh, eh, eh, ladrón de vaca, estrupador de mujeres, que quemó. La oficialía, de, para no aparecer como un estrupador y una serie de cosas más. Ese criminal ascendió porque era el que más eh, duro se mostraba de todos los oficiales dominicanos en la represión contra los patriotas que se oponían a la intervención norteamericana, que ellos despectivamente le llamaban gavillero a los patriotas, a los que enfrentaban la intervención norteamericana en este país. Los americanos despectivamente le decían gavillero. Pero eran patriotas que se oponían a que este país se convirtiera en una colonia tipo Puerto Rico. Entonces. Porque mucha gente está confundida porque eh, eh, eh, aquí la, la, la, la educación ha sido demasiado deficiente y la gente no ha leído bien la historia. Cuando la gente lee la historia. Se da cuenta que hay muchas cosas y muchos mitos, porque hay muchos mitos, eh, son, son, son falsos. Dice que Trujillo era un nacionalista. Coño, pero Trujillo fue puesto por los gringos, por ser un sirviente de los gringos. Y cuando Trujillo quiso enfrentar a los americanos, cuando los americanos ya por razones estratégicas entienden que Trujillo... No era conveniente, porque los gringos lo han dicho siempre. Ellos no tienen amigos ni enemigos. Ellos tienen intereses. Buenas noches. Buenas noches. Sí.